<coughs> la empatía. Acabas de hablar de la empatía. La empatía. ¿Qué, qué opinas de la empatía? Cógelo y vino. Opino. Que todos tenemos culo. Y mi culo es que falta empatía en el mundo, en verdad. Que uno siente muchas veces a lo largo de días, semanas, meses, de que funcionaría todo un poco mejor, como empatía. No, no, no. Creo, Creo que, que la, la empatía, empatía tal y como se está vendiendo y promocionando por los miedos de comunicación y en las conversaciones públicas es un error. ¿Por qué? Porque la empatía se está entendiendo como empatía con el que lo está pasando mal. No tiene por qué. No tiene por qué. La compasión también está asociada con eso. Compasión de, oh, qué este que lo pasa mal. Pero compasión en otras culturas, sí. Puede ser lugar de otra persona, de persona sentir sentido que está sintiendo de persona. esa persona. Claro, sea bueno sentir, o malo. Exactamente, sea bueno o malo, pero por algún motivo está más promocionado. Más <risa> Él, que si alguien le está pasando mal y alguien está mal, tú tienes que empatizar con su drama y sufrimiento. Y llorarte también. Y llorarte también en alguna medida, porque si no no has empatizado. Tienes <ríe> que amargarte con el drama de este colega. Y el drama de este colega o de esta colega es un drama que se lo ha inventado él. Él ha interpretado unos sucesos en su vida como dramáticos y los está imaginando como dramáticos y los está con... se está metiendo en dramáticas. Él ha inventado una historia sobre esos acontecimientos que le lleva, convierte en dramática y le hace sufrir. Eso lo piensa y sufre. Entonces se le va el corazón y lo sufre. Y luego encima lo suelta por la boca al que venga por ahí y entonces lo isla. Y, y, y si el que viene y el por la. la, la lo amigo, empatiza, la lo inflama, infla más. Más. La, la empatía es eh, un uh, error uh, en ese, en sentido, ese en sentido. En el sentido, sentido para abajo. Pa, pa, pa. La empatía. Tiene que ir en sentido hacia arriba. Empatizar con el Simpático. Tú eres muy simpático, sí. yo empatizo mucho con Qué bonito. Con <ríe> Empatizar con el que esté de mejor roto. El que esté amargado en un drama. Que empatice, hostias. Hacia arriba. Empatía hacia abajo. No. Empatía para arriba. Pues sí, él ha <risa> la vuelta a